¡Pero qué imbécil! The kind of beat go. Televisa presenta Este es el programa número uno de la televisión humorística Pizza, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, no, yo, yo, yo, yo, yo, Corta esa parte o ponle algo porque eh, eh, eh, revitamos esa... Che, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Yo les traigo un nuevo vídeo. Y eh, esta vez este día... Che, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Yo les traigo un nuevo vídeo. Desde hace mucho que no se habló. Eh, es una realidad. Tampoco he hecho gameplays desde hace mucho tiempo. Y chicos, todo eso tiene una explicación. Todo comenzó eh, hace Mmm, pizza. Está en la lista. Porque me encontré este a lo mejor raro. Y decidí entrarme a esta cosa. Canto mi pedo, pero no me importa. Pizza. Está en la lista. Lo siento, es que me acabo de levantar y por eso me veo así Che, ¿qué pasa, brother? Les traigo mi primer video en todo YouTube <risa> Un amigo de YouTube, les traigo mi primer video en todo YouTube Bueno, no, no es mi primer video en todo YouTube ¿Cómo olvidar?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 d <laughs>